To you. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a tener en el canal un review. El review va a ser de una caja de acuarelas de 36 colores. La marca de estas acuarelas es Chilum. Bueno, cuando las compré se supone que eran marca Chilum, pero en el empaque... Y ya revisando los datos de las acuarelas este, La marca es Keep Smiling Esta cajita trae 36 tonos de pigmento Están muy bonitos También trae una esponja Trae un pincel eh, con godete incluido Estos pinceles con godete están muy padres Son súper útiles este, Porque... Pues primero traen un taponcito y este taponcito pues cubre el, el, este, el pelaje, el, pues sí, la punta de, del pincel y eso ayuda a que, a que no se dañen las hebritas de, de la punta. También pues como... Ya les había comentado, trae un godet incluido, que es un godet, bueno, que dentro del godet o dentro del cuerpo del pincel puedes poner agua. Este, tiene un mecanismo de, de rosca, así que lo puedes destapar, o mejor dicho, quitar de la cabeza del pincel. Y en el cuerpecito puedes este, poner agua. Y, este, y al presionar... La, la parte del medio del pincel sale sale agua de, de, de, de, desde la punta. Y bueno, también eh, viene incluido un pincel, también es de la misma marca de, de Keep Smiling. Vienen sus letritas en dorado, están, están muy bonitas. Es un pincel de punta redonda, fino. Es decir, que es, que es delgado. Las hebras de la punta están muy bien porque no, no se caen tanto en este pincel. Y bueno, también viene incluido un lápiz de la misma marca de, de las acuarelas, Keep Smiling. Es un lápiz eh, 2B. No, sí, es un lápiz 2B. Y bueno, pues como están viendo ya en en la pantalla los, los colores que, que trae también trae un sacapuntas metálico y bueno como ven aquí los colores son muy bonitos son muy vibrantes los 36 tonos que trae me gustaría mostrarles también eh, venía en el, con las acuarelas venía esta fundita este como aterciopelada está muy, muy linda viene con su empaquecito la verdad me gustó mucho este, tanto la bolsita en la que venía como la cajita esta de metal También trae unas 10 piezas de papel para acuarela Que este, están muy muy bien Son yo creo que de aproximadamente 120 gramos Si no es un gramaje muy como que muy alto Pero pues bueno, aún siendo 120 gramos es muy bueno para para trabajar la acuarela este, yo creo que todavía lo soportan muy bien este, vienen en su como un sobrecito que trae y dentro de las cosas que también trae este, trae esta tarjeta que parece como una tarjeta navideña es una una como postal navideña muy bonita que bueno te da la sensación de que la ilustración que viene es como hecha en acuarela. Detrás de la postal vienen los 36 tonos que contiene la cajita de, de acuarelas. Y lo que vamos a hacer para hacer la prueba es primero vamos a usar una tarjetita. Bueno, en esta tarjetita yo ya marqué unos cuadritos dentro de la tarjetita donde vamos a traspasar los 36 tonos a cada uno de esos 36 cuadritos que yo ya hice previamente en esta tarjetita. Esta tarjetita, este papel es como de 240, sí, entre 240 gramos. Vamos a usar este este, este pincel que tengo aquí a la mano con, con este platito de, de porcelana que, que tengo aquí. Vamos a ir viendo poco a poco cómo, cómo fluyen los, los colores en, en, pues ya aplicados en el papel para para ver cómo, cómo se ven realmente cuando ya los estamos utilizando. Y bueno, como podrán notar, ya mi, mi caja ya, ya está un poco usada, ya la había usado de, para un video anterior de, de una ilustración, pero este, quería hacerles este review para que vieran cómo fluye, cómo se ve cada tono, porque yo cuando recién lo usé, no usé todos los tonos, muchos tonos están intactos, no los he usado, que es algo que, que todos debemos hacer cuando tenemos una paleta nueva de, de acuarelas que es eh, plasmarla en el papel con el que normalmente trabajamos con el que vamos a trabajar para ver realmente cómo se ve, porque uno en las pastillas puede ver un tono, pero ya cuando lo aplicamos al, al papel, pues puede ser este puede ser diferente. Entonces vamos a empezar a aplicar unas gotas de agua con el con el gotero en, en la pastilla, directamente en la pastilla, para empezar este, a tomar a tomar pigmento de cada una de ellas. Para las pruebas que haces con con pigmento en papel para justo para notar esta variación de color recomiendo usar el agua directamente a la pastilla ya teniendo, bueno en mi caso tengo un gotero tú puedes ponerle directamente con el pincel o con algo pero que sea una cantidad de agua mediana para que también tengas buena cantidad de del pigmento que estás usando porque entre más agua recordamos que en acuarela, pues entre más agua, el pigmento se diluye más y no notarías tanto como se ve el pigmento ya aplicado en, en el papel. Entonces, yo recomiendo, o al menos para mí es una buena opción, tener una buena cantidad del pigmento de la pastilla para aplicarlo ya en el papel. Y bueno, aquí estamos empezando ya con la pastilla blanca me van a decir, pero pues, ¿para qué? ¿Para qué vamos a usar el pigmento de la pastilla blanca si el papel en el que estamos aplicando es blanco? Bueno, también, pues, al final de cuentas es como para demostración y podremos ir viendo, pues, al final la, la pigmentación en el, en el papel. De todas maneras, el papel no... Bueno, al menos este papel que estoy usando no es completamente blanco. Eh, está un poco, un poquitín opaco. Entonces si sí, sí puede que haya un contraste este, entre el pigmento blanco y, y la aplicación de color ya en el ya en el papel y bueno les voy a acelerar este proceso ahorita van a vamos a ir viendo cómo se va aplicando cada cada este cada tono de pigmento en, en los cuadritos y bueno, así quedó al final nuestra paleta de color con las muestras de nuestras acuarelas. Muchas me gustaron, son muy bonitas, son muy llamativas como la parte de los amarillos y anaranjados, la gama de los de los rosas, en excepción de los que son más oscuros son como que no sé, están muy opacos, no me gustaron tanto. Pero los colores que son más brillantes, como los amarillos, este, los rosados, estos azules y verdes, este morado me gustó mucho. Eh, estos tonos sí se ven muy, muy, muy bonitos y muy padres. Eh, los que no me gustaron mucho fueron los tonos piel y estos que daban como la intención de ser como dorados estos no me gustaron mucho y bueno este este fue el resultado final espero les haya gustado intenté acelerar lo más que pude el proceso pero este fue el acabado final de, de color que hicimos con la paleta de color de keeps mining y este pues sí como les comentaba tiene unos colores muy bonitos no es una paleta profesional pero yo creo que, eh, que pues para empezar es, y para practicar esta, esta paleta está muy bien. Puede uno comprarla en línea y eh, no tan económica, pero, pero pues por la cantidad de, de pastillas de color que tiene está muy bien. Y pues si tienen alguna duda o algún comentario sobre, sobre el video, déjenlo debajo que estaré leyendo sus comentarios. Y si les gustó denle like. Y pues muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.